desmentir esta información, fue Carmen Barbieri, cuando estábamos en el medio claro, del programa, que le había escrito aire. a vos... que ¿Para, para mí no desmintió ayer, para mí el contrario, te dijo al decirte, te está, no, estás ver, llevando, que admitió. Le, le, le tengo que contar la verdad, uno labura y te cuentan cosas que después... Eh... Guarda secretos, obviamente. Lo de esta viene... De la ¿Vos guardas secretos? No, yo no de guardas secretos. secretos. Sí. No Chicos, secretos. Para mí al eh, decirte que traía eh, las valijas, Carmen la ropa de ella... Carmen me contó hace dos semanas de que estaban en crisis, pero con la esperanza de que puedan volver. De hecho, Fede ahora viajaba a Buenos Aires con la esperanza de recomponer la relación. Bueno, hoy... Le digo Carmen, yo hoy habló bueno... en Mañanísima confirmó la separación de Federico. Yo hablé con él, ¿eh? yo no voy a contar lo que hablé con él, yo hablé con él, sí, sí, claro que hablé con él. Claro, no, no. Pero no lo reté, ni tampoco le corté no te el teléfono, hablo. pero yo hablé con él, ¿cómo no voy a hablar con él? Sí, Tuviste sí, sí. una charla de madre e hijo. Sí, sí, a la noche tarde. Después cuando, cuando después que te pregunté vos qué pasó. Lo que siento es que es una lástima, yo pensé que esta vez este, la relación iba genial, que... ...que era transparente, no, no, no, no, no imaginé esto, para mí es un golpe. ¿Usted repite al padre? Eh, eh, no, no sé. en no sé. estos puntos? O al abuelo también. ¿O al abuelo? Muy, muy mujeriego, <risas> los muy mujeriego los dos, mujeriego los dos. Lo lamento por los dos, los dos están muy tristes. Fue una linda pareja, la verdad, que ella lo acompañó en los peores momentos, en los mejores y en los peores, siempre estuvo al lado... Una gran compañera, una gran mujer es ella. Ahora. La, me extraña que haya hecho esto de darle a Janina los chats. Eso me extraña sobremanera. Sí, pero me extraña porque, como es una mujer muy educada y es una dama, este, que haga el, lo que hice yo, por ejemplo, que soy una loca al atar. Que sos mediática. Totalmente mediática. Yo no pensé que nunca que ella iba a reaccionar así porque ella no es mediática, no es Figuretti, ella es una mujer. Muy inteligente, muy bien educada. No imaginé que iba a pasar esto. Lástima que se hizo este, mediático esto y que no quedó entre cuatro paredes. Hubiese sido mejor. ¿Vos cómo estás, Carmen? Mal, muy mal esto. Sí, te noto, doctor. por eso te lo muy pregunto. Triste, muy triste. Muy triste. Carmen estuvo muy picante hoy en Mañanísima. Y fue a ver Estaba como eh, enojada, obviamente, con Yanina y con. Y con. En la Vélez por Vélez, porque hacía enoje, en enoje con Fede que te cuento lo que le pasaba a Carmen hoy. Eh, estaba, estaba enojada y le sorprendió que Sofía haya tomado las capturas y las haya filtrado eso le sorprendía a Carmen pero eh, Sofía fue sí sí eso te lo confirmo yo Ah. Sofía tomó ¿qué todas las capturas Carmen? y ¿Que el y hijo mandó? o sea pero todo el cariño del mundo a Carmen y, a, y al hijo ¿Qué pretende? Con lo dolida que está Ay, Sofía, que haga que escriba unas relación. memorias en una... No, te, te das cuenta de que tu relación fue una mentira. Tres años de infidelidades con distintas no, pero personas. Hablo, hablo, hablo. Pero, pero se, le pa pero se lo van a contar es a eso? Carmen que le pasó lo mismo. O sea, a Carmen le pasó digo, exactamente lo sí, mismo. Lo pero que... fue con una, fue Escucha, con una... <risa> ¿Por qué no vemos el compacto de Carmen eh... enojada? Sí, enojadísima. Uy, uy, uy, uy. Lo que hizo el tema de... De hacerlo público, lo de los chats, me parece extraño, sobremanera. Y que cuente todos detalles de alfombra y mesa, cosas que destruyó y que esas cosas que, que cuente a Janina de la Torre, que, que al toque le va a contar, como no lo va a contar si vive de eso. No vive de eso, trabaja de eso. Sí. está contenta ella. ¿no? ...con ese material en la mano... ...le quemaba la mano... ¿Cómo te gusta? La madre de Yanina la Torre... ...delante de Yanina me dijo... ...no hay mujer más mala que mi hija... Que digo... ...yo amo a mi yerba, a, a, ...a mi mujer es muy mala... ...es mi hija... Y yo estaba ...esa conversación fue con, genial... ¿Con Dora? Sí sí, sí, sí, sí... ...esto también pasará... ...yo sí. creo que esto también pasará... ...y los comentarios de la gente que ya no está, lo quiere... Está. ...son bárbaros... ...porque hay que verle las caras a la gente... Como dicen, tú tenías razón, viste. Esas cosas, si yo hablara, si yo hablara, sabes a quién te sabes que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad, entonces no hagan caras. Dejemos que todo se calme. Ay, Ay Dios ¿a quién Para, a, le habla? Nazarena. ¿Nazarena? Oh, ¿Qué, no sé, pero está mal. Le habla a Nazarena. Chicos, Nazarena está en el programa. Yo entiendo, Carmen, que esté dolida, que fe de perder a la mujer de su vida y todo bla bla bla. O a ¿sí, la mujer pero, de su vida lo hubiera cuidado. Bueno, bueno ponele. sí, ah, dijo, chico, qué el Es que el hijo. Todas las madres van a defender a su hijo. Sí, no, pero está apuntando a Nazarena, que Nazarena estaba sentada al lado de Janina y era obvio que le iban a planear. Ya en la nota, con fe Val, Nazarena se tenía que bancar el plano. ¿Y qué va a decir Nazarena? Si sí, a Serena te pasó, bueno, ah, lo y peor. Ay, espontáneo fue eso. Bueno, no, Dale. pero la tenía atado, <ríe> Pampa. Sí, tenía pero a Zarena hacía caras también, a propósito. Pero bueno, pero están hablando de Fedeval. Pero está, está bien, no la juzgo a Zarena, pero bueno, sí. también después bancate que Carmen te responda. Y otro lado. Me parece que está mala apuntar bueno, a Zarena, que sí, te, te voy a agarrar, a... te voy a apuntar. Carmen no va a pero apuntar a su hijo. ¿eh? ¿Podemos bueno, decir los otros nombres? Ay, que estoy ansiosa. Digamos todo, digamos todo. Ay, Tauro. Me entiendo entiendo es, les hace es, mal? <risa> no. Digámoslo. No, no, no, no, a mí me pasa algo. Eh, Acá en la producción no le hace mal. No, obviamente. No, es tu amigo. no, no. El, bueno, claro, no, pero no, pero no solamente que tiene que ver con eso, que para mí. Digo, al mirajen. margen de, al margen todos son son chicos chicos, jo muy jóvenes. Eh, jóvenes, no, pues, digo. ¿eh, no, pero digo, pero son, digo. No, no pasó nada tan grave. Sí, pero no te ¿Entiendes? parece digo, no, al margen eh, te digo. Oh, para, yo te le decía, la decía la lo mismo. No, no, no. Que yo le decía lo mismo a Carmen hoy. Pero, pero tampoco no, sí. es tan grave. No no nosotros pues eso, debe ser espantoso que encuentren 20. Sí. sí ¿no 20? No me bueno, yo me siento sí, muy mal. Pero... pero chicos, con el respeto no, y entiendo cuando uno es amigo de alguien y todo uno puede reconocer ese costado del amigo, pero bueno se puede como incomodar. Me acuerdo cuando contaron que Fede no, se empezó a sentir mal y no quiero ser eh, desagradable en los detalles porque me lo estoy acordando ahora. Y ella fue la que le dijo que vaya al médico. Solamente por eso, Fede, yo creo que le tendrías que haber dicho, mira soy infiel por naturaleza, te amo, te adoro, pero te meto los cuernos a full. ¿Querés seguir conmigo o no? Me, no, verdad, es no es que yo no lo Pero pará, no, porque la estamos, la estamos hablando de cosas diferentes. No, yo me no, parece que yo no, hablo, esto. yo no estoy hablando de eso. Yo, A mí respeto, lo que me pasa es que Flor. lo que yo pienso es... No, no se casaron, no hay hijos de por medio. Para, no mí, para, mí, digo, para mí es más complicado cuando hay una familia. Cuando, si son dos personas solteras, en este que Está dijimos, igual, Flora. Ya lo sé, eh, pero. Pero, pero, otra, pero, igual, digo. pero, ¿por qué son solteros? Para mí tampoco el papel de. No, el pero director, digo, pero al margen de novio. Tenían un compromiso, una relación de más de tres años. Estás apostando a la convivencia. Yo dejo de lado lo de la enfermedad porque me parece que si no queda todo en un sí. lugar como muy incómodo. Sí. Ella también decidió quedarse y me parece que no tiene nada que ver. Pero hay que ser pero con buena si vos gente. entablás un contacto, un vínculo en el que las reglas son claras y, sí. y no habilitas una infidelidad, me parece horrible descubrir que pone a la barca sí. sábana. Para, porque acaba de tener sexo con una, no, o sea, es regio, le parece no, feo. No. Y, y además, y él se lo bueno. termina reconociendo, y esta postura de... es más fuerte que... es como, bueno, dale, no tengas relaciones serias entonces. Porque... No, sí, te obvio, bueno. le faltó Eso, el claro, respeto. No. Para mí le Eso faltó el respeto, lo tendría cosa. que haber cuidado, pero... Eh, digo lo de la enfermedad porque no me parece un punto menor porque, por supuesto que ella se quedó porque quiso y porque lo quiere como persona, no lo dejó de querer porque le engañó, pero me parece que hay cuando determinadas personas que vos podés tener una gentileza mayor por todo lo que esa persona hizo por vos. Y fui darla y no exponerla así. Pero en el momento de calentura. No, ¿no estás bueno, no, chico, bueno, está caliente después del todo el momento día. de calentura que blanquee con ella. Después del momento de la calentura que blanquee con ella y que le diga, ¿sabes qué? No seguimos porque yo no puedo contener esto. Bueno, eso, bueno, eso chicos, fue. fue lo que dijo información Esto no fue lo que dijo, no no fue lo que dijo. Carmen Porque no ahora no dijo... que lo quiero decir, no lo puedo. ¿Eso decir. no fue lo que dijo Carmen, que supuestamente esto tendría que haber terminado hace mucho? Sí, sí hoy eh, okay. dijo eso, como que ya tendría. ¿Por qué no A ver. O sea, no quiso contar la Vida, pero Isa hoy dijo Carmen en, en, en todo lo que contó en el programa. Que esa noche tarde habló con él y que le dijo también lo que ella pensaba. Okay. Yo creo que ahí Carmen lo debe haber retado. Bueno, Carmen a ver, lo Tauro, y lo porque, Carmen, lo porque, a, ver, carne a ver. Uno de los nombres es esa chica Sofía que tiene 19 años, que es bailarina de eh, la obra te, de, teatral de eh, Cocodrilo. Bien. Eh, bien. Se conoce, habrían conocido para la fiesta de fin de año. La cita eh, quizá en la casa, la que generó problemas en el Él va, eh, Pero, bueno, eso sería uno de los nombres que... ¿Y el otro nombre? Cuidado, cuidado. Es Me... colega nuestra. ¡Ay, no! ¡Ay, madre mía! ¿No se salva nadie? De acá polleda? no es. Conchámelo a Pampito. <risa> Uy, Dios. No. Estefi no. Berardi. ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿Qué? No lo puedo creer tampoco. Pero, pero, pero de ayer lo teníamos. No, pero están en no, los chats. Estefi Berardi. Sí. Ah, están los chats que tiene Janina. Ay, madre Pero que mía. hay conversaciones de Fede con este Berardi. Sí. De alto voltaje. Conversaciones que no el contenido. Pero, pero que acreditan una, una relación. O sea, sí, porque, sí, chicos, yo, ¿qué vamos no, a decir? Perdón. Si no voy a mezclar no. a alguien, si no hay... Eh, Sí. pruebas querida. Oh. Los chats que yo no sé con contenido exacto de los que chat, chats lo que, quiero, que decirles, para perdón, y... para, para, quiero decir, perdón, Bárbara, quiero decir, si o sea, sea, chats que sí, la sí. novia los screenteó por algo fue, eso nada, no, ¿me es entiendes? Digo, si vos haces <risa> Un es una captura de pantalla eh, porque o sea, eh, se por se algo, no menos, pero a la para el estamos, pero pero fue en la computadora o fue en el celular? No, una no. parte eh, fue en la computadora, pero me dicen que no estaba abierta. Pero o sea, perdón, que, pregunto esto, es? ¿Viene, ¿viene de larga data lo de Steffi? Pues Steffi se separó hace poco. Uy, no dan los números no. de nadie, ah, no a ver, dan los números nadie. No sé, no sé, sé que... Eh, <risa> me voy del país, eso tiene que ser ahora. <risa> la novia no... Es, vio eso. O sea, qué locura, la... Dios. Eh, Piensas que pasó Igual algo. Igual qué fuerte para que es fuerte para la novia imagino Sofía el chat de Steffi Berardi que sabes que es la chica que trabaja con tu mamá mm. con la mamá de Fede con tu suegra digo a ver, a ver eso? me está pidiendo pista desde Carlos Paz Ay, ver, por Dios. para aportar <risa> Pablo Layus.